Bien, yo soy Tagore Barbas, soy redactor senior de Pajes BBDO. Empecé como director de arte, hice el famoso crossover en un tiempo donde eh, había que hacerlo por varias razones y de verdad por algo personal. Uno empieza en esta carrera sin saber lo que va a hacer, como sobre la marcha, uno va descubriendo ciertas aptitudes y como que se ve identificando más con ciertas cosas, y eso fue lo que pasó conmigo. Como gráfico y también como redactor, yo tengo un total de 18 años en la carrera. Empecé en varias agencias, bueno, uno, uno empieza siempre en algo pequeño, yo empecé en una imprenta. Y después de ahí entonces pasé a lo que fue la parte ya de agencia publicitaria, trabajando con marcas como Frito Fritoley y eso, un proyecto personal, hasta que al final decidí dejar todo lo que era la parte gráfica y lanzarme a lo que fue redacción y entré en eso en el 2002, a EPI cuando era Bates. Y ahí entonces empezó mi historia como redactor, hasta ahora que estoy en Pajes Obedero. Bueno, el proyecto más fuerte, lo bueno es que está en curso. Es un proyecto con una marca que se ha caracterizado por ser eh, fría, un poquito distante, que es el Banco Popular. Es una marca que yo adoro, de verdad, en el sector financiero. Estamos hablando del banco privado más grande del país. Y fue un proceso un poquito complicado al principio, pero ya lo estamos logrando. Es una manera de acercar esa marca a la audiencia, acercarla a los ahorrantes, que la gente vea que, que el banco de verdad tiene la intención de llegar a la gente, a la gente que no puede tener una tarjeta y esas cosas y todavía estamos en eso, o sea, que un proceso que va sobre la marcha y va muy bien hasta ahora. O sea, hemos logrado cosas que si ponemos a comparar la comunicación del Banco Popular antes y ahora, hemos dado un gran salto, de verdad. Y es algo que nos encanta a todo el equipo, que de eso se trata, es una carrera de retos. Mira, cuando mencionaron la palabra gremio, yo pensé en, bueno, un conjunto de personas que son de la carrera, que lo que está es velando por los derechos que tiene todo comunicador, todo publicitario. Todo creativo, director de arte. Y yo pienso que antes del gremio, de verdad, quien tiene que cambiar es uno. Uno como director de arte, uno como creativo, uno como empleado de una agencia publicitaria tiene que cambiar. Porque así como eh, hay que velar por los derechos de cada comunicador, también hay que demostrar que de verdad nosotros valemos la pena. Y luego de ahí, claro, el gremio tiene que estar constituido por ese tipo de personas que velan por todos los derechos de nosotros. Me parece una excelente idea y ojalá funcione.